Bueno Íñigo, eh, habéis ido ganando 0-1, 1-2, al final derrota 4-2, ¿qué sensaciones os deja este primer Derby Navarro? Lo primero, buenas por, por el ambientazo que ha habido, eh, ha sido muy bonito vivirlo y, y, bueno, y también buenas por, por saber que, que tenemos margen de mejora. ¿no? Que lo que hemos hecho en la primera parte, la verdad que ha estado bastante mejor que lo hemos hecho en la segunda. Eh, ha sido clave la entrada de, de Diana en el pivot y bueno, ahí, ahí nos han ganado el partido merecidamente. Y bueno, pues ahí tenemos que, que incidir, que trabajar, corregir errores. Y lo que digo, esta gente tiene 16, 17 años y bueno, pues de aquí vamos para arriba. ha pasado? Pues la verdad que, que muy emocionante, además ves a mucha gente de casa, mucha gente también de orbina que sigue al otro equipo, pero lo importante es que, que todas vienen a ver el fútbol sala femenino, que, que ha sido un partido disputado y, y, y bueno, no ha habido mal rollo, que eso es lo importante y, y bueno, y, y ver el pabellón lleno, ver a Rosadía lleno, pues es que cualquiera, cualquiera sea la pista y, y juega sola casi. pena, ¿no? Una primera parte que ha sido totalmente nuestra y la segunda parte pues ha sido de ellas. Y nos han, los errores nuestros nos han costado factura y al final es lo que pasa. El minuto ya vamos perdiendo, hemos tenido que remontar por dos, por dos veces y la verdad que eso bueno, nos ha dado fuerzas de cara a afrontar la segunda parte. Yo creo que hemos llegado, hemos llegado mucho más fuertes físicamente y, y así se ha visto. ¿no? Aunque hemos empezado la segunda parte perdiendo 2-1, hemos sabido remontar el partido, hemos sabido darle la vuelta y encima hemos, hemos tenido ahí dos goles todavía más de margen que, que nos han dado un poco más de tranquilidad al final y al final nos han hecho llevarnos la victoria. Ha sido como todo Derby, ¿no? apasionante y vibrante desde el minuto 1. Eh, se han adelantado ellas en un, una falta directa en el minuto 1. ¿eh? Y bueno, pues luego nosotras hemos sabido remontar, empatar el partido. Lo que pasa es que bueno, ellas tienen mucha calidad y bueno, pues nos, se nos han vuelto a poner por delante. Hemos caído en esos fantasmas que algún día pues, bueno, nos han eh, avientado. Hemos seguido confiando en el trabajo que llevamos haciendo. Hemos logrado dar la vuelta al partido, empatarlo y ponernos por delante. ¿no? Entonces, un partido apretado hasta el minuto 40 no estaba nada definido. Yo creo que darle las a los dos conjuntos pues, por por el trabajo que se está haciendo en el fútbol Saga Navarro y, bueno, sobre todo a mis, a mis jugadoras que han, se han vaciado. ¿no? ¿Qué vamos a hacer en la Liga? Pues... Como objetivo principal, ganar los máximos partidos posibles y estar lo más alto posible. Y luego ya lo que venga vendrá y sobre todo disfrutar, que para eso jugamos a este deporte. Si ganaríamos como ellos miles y miles de millones, pues no estaríamos aquí. o sea <risa> Pues bueno pues ahora estábamos ahí a un punto de estábamos un punto por encima de orbina y, y esta victoria nos hace estar todavía eh, tres puntos más por encima afianzarnos ahí arriba no, no perder un poco la estela de la primera y de la segunda clasificada y eso es lo importante todavía queda mucha temporada por delante queda toda la segunda vuelta y parte de la primera y lo que tenemos que hacer es no dejarnos puntos eh, sobre todo en la rosadía que ningún equipo se lleve los tres puntos y fuera de casa intentar puntuar lo máximo posible sobre todo lo que, lo que me gusta de este deporte, pues eh, los valores, te diría, de, del esfuerzo, del sacrificio, de la entrega, de, de la ilusión, ¿no? Porque aquí somos todos chavalas que, que no nos dedicamos a esto profesionalmente hablando, que, que estudiamos, que trabajamos y, y sin ilusión y sin trabajo, sin sacrificio, pues no sacaríamos esto adelante. Y yo creo que el fútbol solo necesita también eh, gente que, que tenga ilusión, gente que tenga... Pues ese compromiso, ¿no? porque yo creo que vienen muchas chavalas de, de la base con, con mucha fuerza, con mucha calidad, y eso es lo importante, que no se pierdan tu voz a la femenina. Sobre todo compañerismo, eh, el respeto, sobre todo en todos los ámbitos, el respeto al a las compañeras y sobre todo a las rivales y me quedaría con compañerismo de respeto. La liga, como ya bien sabéis, la liga está súper apretada, hay 7-8 equipos y muy igualados en puntos y no, no por ganar un partido ya se supone que vas hacia arriba o hacia abajo. Al final esto es cada semana, es, un partido, es una liga de cada fin de semana en el sentido de que bueno, los tres puntos te hacen subir o bajar en numerosos puestos en la tabla clasificatoria. Entonces bueno, yo estoy animado porque sé que mis jugadores son conscientes de ello y que trabajamos cada semana como si fuese la última de liga. Y eso es un plus que yo creo que algunos equipos no lo tienen. Pero bueno, eh, nada, esto mira que nos sirva para, sobre todo para el siguiente partido ya. Y oye, y, y nada, eh, a disfrutar del siguiente derby y bueno, a ver qué, a ver qué pasa, ya llegará. Pero bueno, ahora a por el próximo partido a corregir lo primero los errores de este.